En este video conocerás cómo ingresar a la plataforma Mariacano Virtual. Para iniciar, ingresa al navegador de tu preferencia. Digita la siguiente dirección, mariacanovirtual.fumc.edu.co. Luego, ingresa tu nombre de usuario. Recuerda que tu nombre de usuario es tu nombre completo sin espacios ni tildes ni ñes. En caso de que tus nombres o apellidos contengan la letra n, deberás cambiarla por una N. Por ejemplo, si tu nombre es Gabriel García Núñez, tu nombre de usuario quedará Gabriel García Núñez, escrito en minúscula, sin espacios y cambiando la n por N. Ahora, ingresa tu contraseña, que es tu número de identificación, sin espacios, puntos o comas. Una vez ingreses a la plataforma con tu usuario y contraseña, verás la siguiente interfaz de usuario, la cual está compuesta por los siguientes elementos. Barra de identificación personal. Barra de identificación institucional. Menú lateral izquierdo. Zona de información central. Y menú iconográfico lateral derecho. En el menú lateral izquierdo encontrarás todas las asignaturas en las que te encuentras matriculado y desde este menú podrás acceder a ellas. Zona de información central. Está compuesta por tres bloques. Bloque informativo, en el que encontrarás información de tu interés. Te invitamos a revisarlo con frecuencia para que estés enterado de las novedades de Mariacano Virtual. Luego encontrarás el bloque denominado «Cursos accedidos recientemente». Para ingresar a uno de los cursos, basta con que presiones sobre el nombre del curso. Y por último, el bloque denominado «Vista general del aula virtual», desde donde podrás elegir diferentes modos de visualizar la información, ver todas las aulas en las que estás matriculado, incluso de los semestres pasados si aún no han sido ocultadas por tus profesores o administradores de la plataforma. Desde esta Vista, Vista General del Aula Virtual, también tendrás acceso a otras aulas que son institucionales. Podrás acceder a ellas sin que te hayas matriculado, por ejemplo, Laboratorios o Bienestar Virtual. También podrás destacar o quitar un curso de la lista. Ten en cuenta que al quitar un curso, este no se elimina. Se pasa a la lista de Eliminados de la Vista. Desde la opción En Progreso, Tendrás acceso a la lista de aulas que aún sigan activas. Desde la opción Futuros podrás ver tus próximos cursos, siempre y cuando tu profesor haya configurado esta opción en el aula. Desde la opción Pasados podrás ver los cursos que ya han finalizado, pero que aún siguen activos, es decir, que no han sido ocultados por tu profesor. En Destacados tendrás la lista de las aulas que hayas destacado los cursos destacados aparecen acompañados de una pequeña estrella junto al nombre. En la opción eliminados de la vista, se muestran aquellos cursos que han sido quitados previamente. Desde esta opción, los puedes volver a integrar a la vista o marcarlos como destacados. Por último, al lado derecho de este bloque aparecen dos opciones. Nombre del curso, desde donde puedes elegir qué cursos visualizar. Tarjeta te permite cambiar la vista de visualización de los cursos. En la barra de identificación, personal o bloque de usuario, puedes ver los mensajes o notificaciones que profesores o compañeros te hayan enviado. También puedes desplegar el menú para modificar o visualizar algunas de las opciones, por ejemplo, ver el perfil, ver las calificaciones de todos los cursos que tengas matriculados, ver los mensajes, ingresar a Preferencias o cerrar la sección. Desde el área de identificación institucional, puedes buscar un aula si conoces el nombre o parte de este. También puedes cambiar el idioma. Este cambio se verá reflejado sobre las opciones generales que hagan parte de la plataforma. Finalmente, están las opciones que aparecen en el menú iconográfico lateral derecho. Desde este bloque podrás acceder a la mesa de ayuda de Mariacano Virtual. Te invitamos para que ingreses a este bloque y conozcas los horarios y formas de acceder. Bienestar institucional. Te invitamos a que accedas al aula y conozcas la información y los servicios que ofrece el área de bienestar institucional para ti. Recursos de tu interés. En este bloque encontrarás información importante para ti. Por ejemplo, cómo recuperar tu contraseña, los requisitos para obtener tu título de pregrado, cómo ingresar a las bases de datos institucionales, entre otros. Adicional, desde este bloque puedes ver los usuarios en línea, los próximos eventos y las insignias que son estímulos que te puedes ganar con tu buen desempeño académico. En este video vimos cómo ingresar a Mariacano Virtual y reconocimos las diferentes opciones que hacen parte del área personal.